La música electrónica es una de las ramas de la música más reinantes en la actualidad. Esta se compone de diversos géneros que a su vez se componen de varios subgéneros, cada uno de estos con un compositor destacado. Las bandas de las cuales voy a hablar a continuación pertenecen a distintos géneros de la música electrónica, y por lo tanto cada una tiene lo suyo. Sin contar que ambas han tenido un gran recorrido musical desde su formación hasta la actualidad. Boards of Canada como un exponente de la música ambient techno y Daft Punk escalando más en el house y la música disco con un feeling de los 80s. Sin embargo ambas bandas comparten coincidencias bastante curiosas que sé que a más de uno sorprenderán Es por ello que en este video te mostraré las 6 coincidencias más curiosas entre Daft Punk y Boards of Canada Tanto Boards of Canada como Daft Punk comparten algo que desde el inicio es notable, y es que es el hecho de que ambos son dúos. Daft Punk es un dúo de Francia conformado por dos amigos de institutos llamado Thomas Van Gelter y Guy Manuel de Homme christo los cuales se empezaron en el año 1992. Borst of Canada es un dúo de Escocia conformado por dos hermanos, Marcus Ewing Sandison y Michael Sandison y según entrevistas, ellos iniciaron a hacer música desde los 11 años de edad, cosa curiosa porque ellos nacieron entre 1971 y 1972. La segunda coincidencia de estas dos grandes bandas es el número de álbumes, ambas tienen exactamente cuatro álbumes de estudio, en el caso de da Punk, sus álbumes son Homework, Discovery, Human After All y su más reciente disco Random Access Memories. En cuanto a Wars of Canada, ellos tienen Music as the Right to Children, Yo Yadi, The Campfire Face y su más reciente lanzamiento en el 2013, Tomorrow's Harvest, que acompaña a la tercera coincidencia. Ambas bandas tuvieron un hiatus bastante considerable. Desde mediados de la primera década de 2000 a 2010, es decir, sacaron lo que sería su antepenúltimo disco en el año 2005 respectivamente y tuvieron un descanso de sacar material de casi 8 años, regresando a ambos en el año 2013, Daft Punk con Random Assex Memories y Wars of Canada con Tomorrow's Harvest. La cuarta coincidencia es el hecho de que ambas bandas iniciaron su trayectoria discográfica sacando álbumes oficiales en una disquera a finales de los 90 ambas bandas entre 1997 y 1998 con sus álbumes debuts Daft Punk con Homework y Boards of Canada con por supuesto Music as a Right to Children ambos álbumes altamente aclamados por la audiencia y las críticas de lo cual va la penúltima coincidencia. Nuestra penúltima coincidencia es algo que afecta a terceros, debido a que golpea fuerte en el gusto de las personas por ambas bandas, pero debe ser tocado, y es el hecho de la crítica de los álbums por ambas bandas. Ambas bandas a lo largo de su trayectoria, con cuatro álbums, han recibido variedad de críticas, unas buenas, otras malas, sin embargo, a mi consideración, ambas bandas son de lo mejor en lo que hacen. Sin más palabras, aquí las imágenes de lo que hablo. Nuestra última coincidencia... Parecerá algo chusco que simplemente no podría parecer una coincidencia, sino más bien una especie de broma. Pero no, es el hecho de que ambas bandas usan figuras geométricas como referencia a ellas. Dag Pun usa un triángulo, mientras que Burso of Canada usa un hexágono. ¿Y saben con cuántos triángulos llenamos un hexágono? Exacto, seis triángulos llenan un hexágono y 6 es la última coincidencia entre estas dos bandas. Que sin duda, no importa el tiempo que pase o cuántos álbumes hagan, de algo estaremos seguros los verdaderos fans de ambas bandas, que jamás nos decepcionaremos de ellas y que por todo el tiempo que han pasado, siempre trascenderán a lo largo de su gran carrera musical. Bueno, si te ha gustado el video, dale un like y suscríbete al canal. Estaré hablando de temas musicales como este e incluso tomaré sugerencias. Y no olvides seguirme en SoundCloud. Y cada semana subo una pista nueva. ¡Hasta la próxima!